Bien, sí, gracias. A gracias a Carolina, gracias a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, hoy es 12 de octubre. Yo recuerdo cuando muchachos que nos decían, hoy es Día de la Raza. Hoy fue el encuentro de dos razas. Eh, históricamente es una, es una fecha importante para lo, nosotros. Para la República, para toda América y bueno, todas esas cosas nos Posible metieron, nos metieron en la cabeza toda esa Oye, serie ese, de disparates. ¿Ese es el, el, el discurso? Sí, sí. Que si no no existiéramos. Sí, eh, eso es mentira. El señor Rosa, eh, él, el no, él no tiene, él no tiene una visión histórica adecuada para decir eso, porque ya los indios estaban aquí cuando llegó Colón, ya nosotros teníamos existencia. Se visibilizaron a... No, tampoco. Ay, se no. iba a visibilizar. ¿Cómo criminal. se visibilizaron los, eh, los mongoles en China? Entonces. Pero miren, yo lo que le quería decir es eh, lo, lo siguiente: Fernando Benítez, padre, padre de la intelectualidad mexicana, en el año 92 publicó un libro a través de la. bueno, publicó, republicó más bien porque ya ese libro lo había publicado en, en, en México, eh, creo que Bruguera, ahí está el libro. Esa portada que ustedes ven fue el libro que publicó aquí, Editora Taller, de mi amigo el gordo José Israel Cuello. Y era, fue, eh, era embajador eh, mexicano en la República Dominicana y cuentan que Balaguer se solazaba en las conversaciones con Fernando Benítez, porque don Fernando era un intelectual acabado, acabado, uno de los más recios intelectuales mexicanos. Y él plantea en ese libro una frase que pudiera ser interesante para analizarla, no solamente el pasado, sino el futuro de América. 1992, ¿qué celebramos? ¿qué lamentamos? Asimismo titula él su libro, y don Fernando, don Fernando eh, eh, Benítez plantea en ese libro cómo fueron extinguidos las razas indígenas de América. En el Golfo de México, por ejemplo, el, la, la función que más dinero dejaba era la, la extracción de perlas del mar. ¿Tú sabes cómo se hacía? El indio que bajaba a buscar la perla al fondo del mar, sin oxígeno, por supuesto, sin careta, sin nada. O sea, lo tiraban para pa el fondo. Lo amarraban, le amarraban un lazo, le amarraban un lazo y lo hundían lo, lo, lo el tiempo que él tuviera la, la, la, que utilizar para buscar la perla, encontrarla, cogerla en la mano, mover el lazo para, que, para, para informar o para decir que lo subieran. Y en ese trabajo... Muy pocos indios duraron un año, porque morían explotados de los pulmones, teniendo que soportar el aire durante mucho tiempo, porque si subían sin una perla tenían problemas. Muchos de ellos, muchos de ellos, con mejor suerte, si se quiere, eh, buscaban la forma de romper el lazo y se, y, se, y se ahogaban voluntariamente, se suicidaban voluntariamente para no seguir con esa vida. Esa era, ese es, ese es un ejemplo de cómo se civilizó, cómo se civilizó América, cómo se extinguió a los pobladores originales, a los verdaderos pobladores norteamericanos. Uno de los acontecimientos más interesantes de la historia norteamericana fue aquella, aquel famoso, aquella famosa batalla donde George Armstrong Cutters, el general, el coronel cutter tuvo un enfrentamiento con los indios norteamericanos, 1800, 1880 y algo, 1860 y algo, por ahí anda la fecha. Míralo ahí a, a Custer. Se trató de, aquel famosa, de aquella famosa batalla del de Little Behore, Little Bighorn, que era el, el, un paso de un río, un vado de un río, eh, los, lo, el ejército norteamericano de casi mil hombres que entraba en una hondonada fue por los indios, fue eh, eh, bloqueado, fue bloqueado con piedra, cerraron el estrecho, el estrecho paso y entonces de aquel lado venían indios, lo, lo encerraron al ejército y ahí murieron cientos de miembros del ejército norteamericano. Se, se llamó a sí mismo la batalla de Little Big Horse. Y quien plan planeó eso fue el gran jefe toro sentado. Y quien ejecutó eso fue el gran guerrero caballo loco, el Crazy Horse, como le llamaban los americanos. Pero eso que pasó en ese momento de la historia americana fue... Un poco, si se quiere, de las maldades, de la, del exterminio atroz, inhumano a que fueron sometidos los indios norteamericanos por los ingleses que llegaron a, a, a Estados Unidos, a la tierra norte a lo que es hoy Norteamérica, cuando en realidad esos eran los verdaderos pobladores. Los verdaderos pobladores, la, la verdadera. Eh, eh, eh, Gente de ahí eran esos indios. Finalmente tuvieron que arrinconarlo en la cenagosa, hedionda y pantanosa eh, eh, Florida, lo que es hoy Florida, lo que hoy es Miami. Eso, en esa zona lo sacaron de Montana, lo sacaron de Ohio y lo llevaron básicamente, sobre todo cuando hicieron el famoso eh, eh, eh, tren, el, el, el ferrocarril lo que ellos llamaban el caballo de acero, llamaban los indios a esa, a, a esa mole que lanzaba humo y pitaba como un demonio. Entonces, eh, yo lo que digo es lo siguiente, ¿qué celebramos? No podemos celebrar el exterminio de una raza por otra. ¿Qué nos lamentamos? Ya esos acontecimientos pasó y por mucho que nos lamentemos no lo podemos cambiar. Lo único que hay que admitir es que no fue lo que lo, nos han querido vender, lo que nos decían desde muchachos. Y aprender sobre todo eso, aprender. Este libro de don Fernando Benítez, que yo, a mí me parece una de las mejores obras sobre el tema, hay que combinarlo con otro gran libro de un venezolano que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Porque ese libro... Eh, de... ¿cómo se llama cómo se llama el que fue el primer presidente vicepresidente de Chávez cuando Chávez comenzó? Es, es el mismo nombre, pero no es el mismo personaje. Bueno, eh, yo en el camino me voy a recordar. Si te, me lo puede conseguir, sí. te lo agradezco. Pues bien, en ese libro lo que plantea este autor del buen salvaje al buen revolucionario es básicamente la idea siguiente los latinoamericanos no hemos nunca aprendido a encontrar nuestro propio camino. Nos hemos pasado la vida echándole la culpa, echándole la culpa al, al conquistador y luego echándole la culpa al imperio norteamericano. Nos hemos pasado la vida culpando a otro de nuestras propias incapacidades. Y eso, ese libro... Y este de Dios Don Fernando, no, Diosdado no Si tú quieres, busca en internet sí, el buen salvaje claro. al buen revolucionario, Carlos Rangel, Carlos. que no fue sí, el ya, primer ya. presidente de Chávez, sino no. un eh, periodista intelectual y escritor eh, venezolano que escribió ese libro en 1974. Ya en 1974, Carlos Rangel era odiado por la izquierda venezolana y por la izquierda de Latinoamérica, por haber escrito todo lo que, lo que escribió ahí, que fueron verdades mondas y lirondas. Hoy día, hoy día, Latinoamérica está en una situación en que nos pasamos Nos hemos pasado los últimos años inventando entre presidente Cácara, presidentes autoritarios, algunos demócratas de, de, de pacotilla, y todavía Latinoamérica sigue teniendo cosas como Nayib Bukele, sigue teniendo cosas como el de Nicaragua, que se metió preso a toda la oposición y ahora se va a presentar como presidente de nuevo, junto con su esposa eh, Daniel Ortega, junto con su esposa como candidata a la vicepresidencia. Una tiranía socialista. Esa desgracia, eh, tenemos problemas como lo de Maduro, ¿eh?, esa desgracia que está pasando en Latinoamérica es el producto de que nos hemos pasado la vida siendo un buen salvaje y un buen revolucionario. Nos hemos pasado la vida lamentándonos el descubrimiento cuando ya esa vaina no hay por qué lamentarse. Lo que hay es que aprender de nuestra historia, lo que hay es que aprender de lo que vivimos, lo que hay es que aprender de lo que pasamos para no volver a repetir los errores del pasado y poder tener una Latinoamérica que mire al futuro, que emancipe a su gente a través de la democracia, a través de los derechos, a través de respetar, a través de enseñarle, de meterle en la cabeza a la gente la importancia que tiene el día de la votación, que es el único día que tú cuentas como ciudadano. Muchas gracias.